Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai, aquí en China. Y bueno, el día de hoy les comparto eh, una plática que recientemente tuve en México. Y bueno, estuve dando una presentación y tengo las diapositivas, entonces pensé en compartirlas aquí en el canal. Vamos a hablar un poco acerca de, bueno, al nivel cultural en China. Eh, después un poco tomando el tema del de ambiente político, Económico, social y tecnológico. Pues iniciando por la cultura. So China es, dice, hay una perfecta mezcla entre la tradición y la modernidad. Y bueno, esto es en lo que se ha convertido China. Eh, bueno, antes pensábamos que la tradición es tan fuerte en China y sigue estando ahí, pero ya ha tenido una gran capacidad de modernidad y gran capacidad de reestructuración. Sobre todo en este inmenso país que, bueno, aquí les comparto más o menos para saber una idea, darnos una idea del, de la inmensidad del, del país. Bueno, está dividido en 22 provincias. Por ejemplo, Rusia tiene cerca de 17 millones de kilómetros o sea, cuadrados. Este es el país más grande del mundo. 17. Después tenemos China, Estados Unidos y Canadá, más o menos con 10 millones de kilómetros cuadrados. Y después México con más o menos como otros, como 2 millones. Entonces es podríamos poner a cinco Méxicos dentro, de, dentro del país de China para que nos demos una idea del tamaño de, del lugar. Entonces cada provincia pues es como tal un país. Eh, a nivel político, económico, social, bueno, vamos a iniciar por el por la cultura y por la religión. ven ahí. 1.400 millones de personas divididas en 56 grupos étnicos, con la mayoría de ellos casi mil millones que pertenecen al grupo Han. Eh, eso es casi de lo que está compuesto mayormente el territorio chino. Fuera de China también está este grupo étnico que está, bueno, de hecho es el más grande del mundo, más o menos cerca del 20% del mundo pertenece a este grupo porque no solamente eh, cubre a la zona de China, sino también a lugares como Taiwán, por ejemplo, casi el 90% todos son de origen Han. Singapur, también un gran porcentaje, Malasia, eh, incluso en Tailandia. O sea, hay, hay un gran, gran eh, porcentaje de gente que viene de este grupo étnico, de los Hans. Y bueno, para darnos una idea también, tenemos que está dividido China en diferentes costumbres, dialectos, comida y religión. Aquí el, la zona verde es la religión del budismo, okay? perdón, del islam, del islam. La zona verde es la de religión del islam. Entonces, bueno, en el mundo, cerca de los 7 mil millones de personas que somos en el mundo, 7 billions, eh, 2.4 de esos siete pertenecen al cristianismo, ¿no? En todas sus ramas. Después tenemos el islam, que son cerca de dos billones, dos mil millones de, de personas que profesan el islam. De hecho es la, es la religión más, que está creciendo más rápido que, de todas, las, que todas las demás. Después tenemos hinduismo y budismo, eh, más o menos para tener una idea de cómo es que está dividido, eh, geográficamente y por religión aquí China. La región del oeste con la del este, hay una gran diferencia en cuanto a cuestión económica. La zona del este, que es toda la zona aquí de, de Shanghai, Beijing y hasta abajo, más o menos el salario es de casi dos veces, dos veces y media, 2.6 veces más grande el salario que, que todas aquellas personas que están en el viviendo en la parte occidente. Bueno, eso en cuanto a la religión. Después a nivel cultural podemos ver que, si se fijan ahí en la imagen, yo tomé esa foto, ¿qué número está faltando en el elevador? En el elevador tenemos 1, 2, 3, 4, falta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, después el 24 y así 34. Bueno, esto es porque el 4 asemeja la palabra muerte. Dice S. Entonces, Z significa eh, muerte y se parece mucho a como, como se dice el número 4 en, en chino. Y bueno, hay mucha cuestión acerca del de Feng Shui y uh, de qué lado vamos a decorar la casa. Entonces, es muy importante, sobre todo para los chinos más tradicionalistas, que todo tenga una buena composición, digamos, dentro del hogar. Eh, también, por ejemplo, si tenemos el Lu Mao Tse, Lu Mao significa... Que, bueno, normalmente antes, hace años, se tenía esa tradición de que las personas que tenían el, el la gorra o el sombrero verde significaba que la esposa o el partner o el esposo, pues, les estaba siendo infiel. Entonces, ya en estos días, pues, es más como de cuestión de, de broma y eso, pero todavía está de manera... Eh, pues ya más cómica, pero también tradicionalista aquí en China. Si llevas algo verde, tal vez las nuevas generaciones ya no lo tienen tanto, pero a nivel tradicional sí todavía, eh, pues tratan de evitar este color en los sombreros. Pues nunca des un, un reloj como estos, porque eso suena como a Song Chong, que es enviar un, enviar un reloj, también suena como al día del funeral, entonces no regalar eso. Las peras también, las peras significa separación, entonces tratar de, de no dar ese tipo de frutas. Una de las frutas que ha muy seguido, pues, sobre todo en, en cerca del periodo de Navidad, Año Nuevo Chino, son las manzanas. Yo creo que también por el color rojo. Ahora, también digo, han tratado de minimizar el significado de la pera. Entonces hacen han habido nuevos árboles y, bueno, formas de, de construcción, digamos, de la pera. Entonces les ponen un molde y hacen que crezca en forma de Buda. Estas, estas buditas en pera, eh, pues las puedes encontrar en supermercados. Y más o menos el precio sale entre unos 11 a 15 yuanes, más o menos. Esos, pues sí, los he probado. También hay pepinos eh, en forma de buda y tal. Eh, zapatos también no darlos porque eh, significa el demonio, which is evil. Es como diabólico. Ahí tenemos del 1 al 9. Y una de las maneras... Que la gente a veces habla envía mensajes es de manera muy casual con los números. Por ejemplo, 4 ahí le pusimos antes, es el que tratan de no decirlo porque dice se, cuatro, dice como muerte. Yao significa querer morir. u arling o u ni es yo te amo porque u es mi, así como yo. Después ar o ai que significa amor, el número dos. Y después Ling o Ni, que es como a ti. Después, eh, no sé, cuando estás escribiendo en WeChat mensajes y eso, si dices Liu-Liu-Liu 666, es como que te estás riendo. Y bueno, hay muchas cosas en cuanto a los números también, eh, que cree, se cree mucho en todo eso. Bueno, el Guangxi, si lo han escuchado por ahí, ¿qué es lo que es el Guangxi? Es mmm, aquella relación que puedes tener con las personas en tu mismo círculo. Eh, no solo dentro del círculo social, pero de tu círculo con otro círculo. Entonces, lo que hace el Wangxi es, lo que tienes que hacer, digamos, dada la oportunidad de establecer un Wangxi, es crear oportunidades donde puedas demostrar el respeto que tienes eh, por las demás personas. Y después dice aquí, eh, guarda tus opiniones a ti mismo, al menos de que te pregunten. Y si te preguntan, pues expresarlas con, con humildad, ¿no? Eso es un, algo también del Wangxi. Es una actitud de respeto a cualquier persona en cualquier mando de, de, de la organización. O sea, incluso, digamos, eh, si estás en nivel de middle management, tener el one sheet con las personas de arriba, que es tu jefe, y también de abajo. Entonces, es como estas relaciones que, que existen pues, en, en la mayoría de las culturas. Cuando estés en público, hablar suave pero firme. Y preguntar inteligentemente y escuchar también muy cuidadosamente, ¿no? Por eso dicen que tenemos dos orejas para escuchar doble de lo que hablamos, ¿no? Después eh, respetar a otras personas va a, um, te dará el guangxi. no solo eh, no yourself, but most create a strong link. Sí, pues no solamente a ti, sino para crear aquellos eh, links más fuertes entre los círculos que les comentaba. Después será será visto como un, como un gesto eh, bienvenido digamos para las otras personas en los otros círculos entonces el guangxi es muy importante sobre todo saberlo entenderlo y ejecutarlo cuando estás con las personas de aquí por ejemplo en China y sobre todo también hay tipo de guangxi pero también en Asia entonces pues es importante después un poquito hablar sobre la, el, el ambiente político tenemos como ya saben es un país eh, comunista pues dicen ahí que es la estabilidad del CCP. O sea, es el partido chino comunista, PCC. Eh, se supone que es por meritocracia. Bueno, sobre todo la meritocracia significa que toda la gente que está en estos puestos, digamos, de poder, es porque se lo han ganado. Entonces, bueno, por lo menos es el ejemplo con el actual presidente de china, que es Xi Jinping. Entonces, él era, pues venía de orígenes muy humildes, incluso... Eh, su padre estaba un poco dentro, dentro de todo el rollo del sistema político y, de hecho, ellos, ellos estuvieron algún tiempo, su familia, en aquellos campos de, de reestructuración y educación, cuando estaban en, el, en los tiempos de, de Mao Zedong. Y después, poco a poco, estuve ascendiendo hasta los puestos de, no sé cómo, de ser eh, jefe de ciertas provincias, que, bueno, a nivel global es como si ya fueras el presidente de alguna de algún país ¿no? Por, por el tipo de personas la cantidad de personas que tienes entonces eso es lo que trata de mantener aquí a nivel político la posición de China eh, bueno ellos han tenido no solamente inversores o no solamente han invertido fuera del país sino que tratan de atraer la mayor cantidad de inversores a China como tal, es el FDI que es el Foreign Direct Investor, Investors eh, no solo eso, pero también ellos han invertido, sobre todo ahorita con proyectos tan grandes como es el One Belt, One Road, que es el OPOR, le llaman. Y bueno, también en países que van a ser, eh, que van a estar recibiendo este tipo de inversiones. Por ejemplo, bueno, Estados Unidos es, pues es uno también, UK, Australia, Pakistán, Bangladesh, Indonesia y muchos países últimamente en África. Entonces, están tratando de... Pues no es como jugar un Monopoly, pero sí que están extendiendo el poder de manera suave, como lo llaman en el soft power, en varias naciones del mundo. Y es algo que a Estados Unidos no le ha agradado mucho últimamente, ¿no? Después, a nivel económico, eh, bueno, después de las reestructuras de 1979, eh, es cuando se creó esta nueva China a través de. Bueno, después de la muerte de Mao Zedong en el 74, después hubo reestructuraciones y vino Deng Xiaoping en el 79 a tratar de cambiar el nivel de, de, de las estructuras económicas. Y algo de lo que él decía eh, es que era muy eh, pragmático. Es decir, por ejemplo, decía no importa de qué color sea el gato mientras pueda matar al ratón o algo así. O sea, es decir, tratar de encontrar el resultado sin, normalmente sin buscar mucho eh, de qué manera lo va a lograr. Eso es algo de lo que iniciaron en el 79 cuando vinieron con estas reformas de, de destrucción económica. Entonces han funcionado bastante bien a nivel de que China es ahora la clase media más grande del mundo. Eh, y bueno, esto se ve, por ejemplo, en el sector del turismo... Pues los chinos ahora son los que gastan más en todo el mundo. Son cerca de, me parece, 300... Bueno, por ahí chequenlo, pero... Están en nivel 1 en cuanto al gasto por turista a nivel internacional. Después viene Estados Unidos. Son cerca de 300 billones, si no, si no mal recuerdo. 300 mil millones que son los que gastan. Y el más cercano que es Estados Unidos es un poquito más de mil billones. Entonces es casi tres veces más de lo que están gastando en promedio los, los chinos cuando están yendo a viajar a todos estos eh, países fuera de China. Entonces, la clase media ha subido bastante en los últimos años. Y bueno, como ejemplo aquí ponemos, en los últimos tres años China construyó 310 skyscrapers y Estados Unidos 33. Lo que han hecho ellos es elevar el GDP, el Producto Interno Bruto, simplemente por estar construyendo y construyendo y construyendo. Incluso han construido zonas de más que no están utilizadas y esto ha creado ciertas ciudades fantasma y que es verdad que, la, que las tenemos aquí en China y bueno, esto es más o menos el rollo económico después One Belt, One Road, que es este mapa de aquí es un proyecto de cerca de One Trillion, es cerca de un millón de millones de dólares eh, es lo que quieren tener para el 2025 y bueno, lo que teníamos antes es el Silk Road esta zona de azul, la línea azul, y ahora lo que quieren hacer es eh, también eh, el nivel marítimo, es la zona de la línea amarilla. Entonces, cubriendo todo lo que es el sur de China, sureste, después eh, irse para Malasia, Indonesia, Kuala Lumpur, eh, que es ahí Bangladesh, Sri Lanka, y después todo África, ¿no? Hasta subir hasta, hasta Europa. Entonces, pues es un proyecto muy ambicioso en el que muchos países pues van a recibir apoyo. Digo, la inversión es cerca de mil, eh, un millón de millones de dólares. Entonces, no es como que cualquier inversión. Hay muchos bancos incluso de aquí de China que han ido a ponerse sus diferentes branches en muchos países de, de, pues sí, de donde están haciendo las inversiones. Eh, hay los, estos proyectos no solamente quieren hacerlo de manera internacional y para ganar más poder, digamos, geográficamente, eh, sino también para impulsar proyectos internos y tratar de cerrar los las grandes diferencias que existen por ejemplo de provincias como todo lo que es la zona de aquí la zona amarilla por ejemplo eh, que es de los Uyghurs y bueno con toda la zona de por ejemplo de Shanghai y de Shenzhen o sea hay una gran gran diferencia. En cuanto a la economía de las dos zonas, les comento, 2.6 veces más ganan, a nivel promedio, la zona este que la del oeste de China. Bueno, así rápidamente. Ahora, a nivel social, eh, también hasta cierto punto criticados porque están implementando, de hecho, en este año y esperan tenerlo para el 2020, 2000, eh, ya, o sea, ya, el, este sistema, sistema social de crédito. Lo que hace es, este sistema es considerado una forma de recolección de datos y de estar investigando más o menos el tipo de gente, cómo es que estas personas se comportan, digamos, a nivel eh, social, si son buenos ciudadanos o malos ciudadanos. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, y ya está de hecho, ya lo he visto en algunas zonas, lo que hacen es, por ejemplo, estás en un centro comercial, una tienda y digamos llegan dos personas, ¿no? Las dos personas, no sé, dos hombres de 35 años y eh, uno está comprando, no sé, si tal vez cigarros, el licor y otras cosas y el otro está comprando tal vez pañales y leche. Entonces, cuando ellos están haciendo el pago a través de WeChat y a través de las cámaras y todo esto que hay ahí alrededor ya de la, de la gran vigilancia china, le están identificando, bueno, le están dando ciertos puntos al que está comprando, pues pañales y leche, ¿no? Porque eso refleja que tiene más, eh, tal vez, compromiso que el que no está comprando eso. Entonces, los puntos que se están dando ahorita, este sistema social de puntos, eh, están, están en contra porque significa que te están checando en cada momento, ¿no? Todas tus actividades que haces. Y están a favor porque piensan que se sienten más seguros... Porque también la manera en que los chinos ven al gobierno, por lo menos la mayoría, es como el gran el gran padre, ¿no? Eh, no lo ven como algo democrático, obviamente, sino lo ven como que alguien que, que está haciendo algo por, por el resto del pueblo y como ellos saben mejor qué es lo que les conviene, entonces ellos se lo dan. Entonces, bueno, así a veces es la, la ideología de lo que he visto por estos lados. Pros y cons, ¿qué cosas buenas si te comportas bien y tienes en este sistema social de créditos? Tal vez te den tickets eh, a precios descontados. Y si no te comportas bien o si tienes ciertos puntos que llevan para abajo, tal vez te, te niegan que viajes en diferentes clases. Eh, de hecho, por ejemplo, había un, un documental por ahí que vi que ya estaba en Netflix. Eh, que una persona quería, era de la zona de Xinjiang, de toda la zona del oeste y esa persona quería eh, reservar un boleto de tren, no sé, a su provincia a otra zona, pero como no tenía ciertos puntos, no podía comprar el boleto de tren bala este, o, sea, no, no, o sea, no podía, tenía que comprar otro tipo de boleto, entonces eso es algo de lo malo que, que están como que castigando cosa positiva, fast track for health checkups, o sea, que te den eh, pues, acceso rápido a los hoteles, visas, eh, esto de las bicis de compartir, créditos en banco, todo eso sería de manera positiva y de manera negativa, la exclusión a las escuelas privadas, entonces, o incluso internet más lento, que además ya está prohibido, ¿no? Ciertas páginas, como ustedes ya bien sabrán. Entonces, pues, es, es un poco... Eh, pues, prejuicioso, digamos, y está, obviamente, abierto a mucho debate ese tipo de eh, sistema social de créditos. Y, de hecho, aquí en Shanghai hay una aplicación, Honest Shanghai App, Facial Recognition. Eh, ya todo está... Cuando estás incluso pasando la calle y si te pasas la, la calle en un rojo peatonal, ya está la cámara y te identifican eh, a través de la cara y te, ya empiezan a multar. Entonces... Hay que, hay que estar muy al pendiente. Eso, o sea, eso nos lleva a toda la generación de información, toda la generación de datos y todo, todo, todo lo que tenemos de, que se sube constantemente. Ahí dice, por ejemplo, el año pasado, 2018, por cada minuto al día, si ven allá arriba, Netflix, eh, tenían 97 mil videos que estaban siendo, eh, pues, vistos. Snapchat, LinkedIn, 120 nuevos profesionales, YouTube, casi 4 millones y medio de videos que eran por minuto. Skype, Instagram, vean ahí, 50 mil, casi 50 mil fotos que fueron posteadas en un minuto. Eh, Google, ahí abajo, conduce más, casi cerca de 4 millones de, de búsquedas. Entonces, digamos, antes la información, hace unos años la información que teníamos era muy baja y la atención era muy alta. Pero últimamente, pues, la información es muchísima más, es mucho más alta y por lo tanto la atención baja mucho también, ¿no? Entonces, pues, todo este tipo de información es a través de velocidad, variedad de volumen. Es decir, China se ha adaptado muy bien a nivel tecnológico para hacerlo, digamos, lo ha adaptado muy bien a nivel político tecnológico para rastrear diferentes cuestiones que están pasando aquí en China. Y sobre todo, eso ya se los he comentado en alguna ocasión, tenemos eh, a nivel global los gigantes que está Google, Amazon, Facebook y Social y Web, ¿no? Pero en China tenemos Baidu, Alibaba, Tencent, eh, WeChat, Weibo, eh, Baidu Maps, eh, DoumiDu. Es decir, tenemos todo ese tipo de de aplicaciones y páginas web y que la gente que está acá realmente a veces ni siquiera le importa ya tener acceso a las otras aplicaciones internacionales. Pero esto está cambiando, he visto con las nuevas generaciones muy rápido porque pues sí que quieren tener acceso a todo, ¿no? Pero China está poniendo mucha restricción en eso. Y bueno, para darnos una idea, Facebook tiene 2 mil, más de 2 mil millones de de personas activados como usuarios después YouTube, Whatsapp 1500 y después ahí abajo la primera que es eh, WeChat, la primera asiática que es WeChat, más de mil millones de usuarios en WeChat entonces el WeChat, si ven ahí está 1, 2, 3, 4, 5 pues a nivel digamos quinto lugar solamente porque está en China todo el mundo ahí en verde y azul está Whatsapp y Facebook Casi, casi todo el mundo está en eso pero China, ven ahí en rojo ellos aplican el el WeChat y bien, el WeChat aquí es o sea, es primordial lo debes de utilizar para todo nada más que obviamente está linkeado muy, muy fácilmente al, al gobierno, entonces todo lo que hagas incluso algunos mensajes eh, si, si se dicen cosas en contra del de gobierno, cosas así, tal vez se pueden eh, pues no publicar, digamos eh, WeChat, vean ahí, todo lo pagas ya a nivel, a nivel con estos este, QR codes, con los códigos. Eh, incluso, no sé, si aquí bajas a cualquier tiendita a la esquina, si vas ahí en la calle y personas que andan vendiendo sus, sus noodles ahí en la, en la calle y tal, los puedes pagar también con, con WeChat. Ellos ya tienen su propio QR code. Entonces tú ya vas y ya todo, todo con WeChat. Hasta los lugares, desde las mejores tiendas, hasta los lugares más humildes. De hecho, muchos países en Asia ya están aceptando el WeChat. Entonces, por ejemplo, el año pasado fue, creo, en Tailandia, en un 7-Eleven podrías ya pagar con el WeChat, pero ese WeChat está, tu cuenta de WeChat está linkado a tu cuenta de China. Entonces, estabas haciendo gastos en Tailandia, pero se venía directamente desde tu cuenta de, de China. Entonces, pues ahí han habido operaciones eh, internacionales para satisfacer, digamos, las... o hacer más confortante que los chinos turistas viajen y que puedan gastar directamente desde su des WeChat. Entonces, eso está bastante impresionante. Tenemos, sí, también, por ejemplo, WeChat, todo es geolocalización. Por ejemplo, WeChat y tiene otras aplicaciones también que estás, digamos, en un centro comercial y el centro comercial detecta que estás aquí y, y tal vez a 200 metros está una tienda que tiene que te va a dar promoción, por ejemplo. Entonces, abre la aplicación, la aplicación dice, ahorita tienes 100% de descuento. Cada segundo que pase, te descuentan 1% de descuento, 1. Entonces, va 199 98, 97. Así hasta que llegues a la tienda corriendo y con lo que les muestras es el, porcento, el porcentaje de descuento que te dan. Entonces, esto pues crea así como que más dinamismo en las tiendas y el rollo mercadológico está bastante fuerte también aquí en China. Eh, bueno, tenemos WeChat, los verdes, WeChat y QQ, monstruos también de la tecnología y los rojos Alibaba y Alipay, eh, que son como los eh, que están unos contra otros. De hecho, Ali, Alibaba, lo que es Alibaba, la, la plataforma y Alipay, pues recientemente rompieron un récord mundial, ahorita en noviembre 11. Noviembre 11, tenemos aquí en China lo que le llaman el Singles Day, que es el 11-11, o sea, 1111. 1 Eso significa que todo el mundo, los que festejan el 1111 1 es porque es uno, o sea, son solteros. Entonces China creó eso del Día de la Soltería, y lo crearon para generar este consumismo. A nivel tal que... Este 7-11, no, perdón, el Eleven 11, -11 eh, tiene muchísimo más, muchísimos más gastos que el Cyber Monday y el Friday, Black Friday, creo, de Estados Unidos compartidos, combinados, perdón. Entonces, el año pasado pusieron un récord el, que fue cerca de 30 billones, 30 mil millones de, de dólares. Y ahorita acaba de pasar hace unos días, el 11-11-2019, y, y, no, y rompió un nuevo récord. Por ahí chequenlo, pero está cerca de los, creo, 36 billions, 36 mil millones de dólares. Entonces, está bastante, bastante fuerte, digamos, el, el consumismo que, que están generando aquí en China. Bueno, WeChat pertenece a Tencent. Tencent es una compañía enorme, digamos, a nivel eh, ambiente tecnológico, lo que estamos hablando. Eh, tiene servicios locales. Eh, comercio electrónico, eh, entretenimiento, social media, que pertenece al WeChat, so, el WeChat nada más es una parte del Tencent. Tiene también juegos, gaming, de hecho se conocen, el, el Tencent por ser uno de los, la, la empresa más grande en cuanto a juegos del mundo. Sharing Economy, o sea, puedes desbloquear todo lo que es eh, no sé, Uber, Motobike, mobike, Didi, uh, Lyft, eh, Autonomous Car y Fintech es decir, que están en todo, los de Tencent. Y estos de Tencent fueron de Ma, Pony Ma le llaman, este fue el que lo inició todo, que de hecho es competidor con, con Jack Ma, que es el que está a cargo, o bueno, estaba a cargo hasta hace unos meses, de Alibaba, ¿no? Este es el Jack Ma, son más o menos contemporáneos. Alibaba, la estrategia de, de crecimiento. Tenemos... Bueno, la tienda Taobao, que es lo que ahorita... De hecho, yo acabo de comprar ahí, ahorita en el 1111, 11, 11, un pequeño cablecito que, bueno, que necesitaba para el teléfono. Pero ese es de todo... Ese día ponen todo mucho más barato de lo normal. Entonces, Taobao es eso, C2C, Customer to Customer. Después, eh, 166.com, B2B, Business to Business, Negocios a Negocios. Después, Tmall. Eh, que es de una... son normalmente un poquito más certificados que Taobao porque viene de un business al, al customer. O sea, que son tiendas ya tiendas grandes, por ejemplo, Nike, Puma o tal. Eh, directamente a los, a los individuales. Después, Aliexpress, que es más conocido por su plataforma internacional también, que va de las tiendas al consumismo, al, al customer individual. Y últimamente vinieron con el nuevo Rural, rural Taobao. Eh, este Taobao rural, eh, pues son nuevos y pequeños establecimientos que están poniendo a lo largo de todo China. O sea, son miles y miles de, de pequeños establecimientos que lo que hacen es que, pues como China está tan enorme que en, en algunas de las zonas pues no tienen todavía acceso a internet y tal, lo que hacen es que Taobao, a Alibaba, a través de Taobao rural, están yendo a estas pequeñas ciudades, Contis de, de China, y se están estableciendo ahí tienditas donde pueden ellos, va alguien ahí y compra las cosas por Taobao y les llega ahí a esa zona de la agricultura y tal. Entonces están tratando de cubrir todo, todo Alibaba. este Pues gran, grandes competidores, Jack Ma también, nació en 1971, ¿no? creo. Y bueno, entonces Alibaba y Tencent ahorita aquí en China están fuertísimos. Están fortísimos Y bueno, pues ya concluyendo. Eh, ¿Qué les parece? ¿Les gustaría? ¿Qué, qué tema les... les lo, ¿Qué, digamos, compañía les impacta un poco más? ¿Lo que es Tencent? ¿Aquí con WeChat? ¿O lo que es Alibaba aquí con nuestro amigo Jack Ma? Yo, lo que he visto el WeChat, pues realmente es como indispensable. Pero... Y pertenece a Tencent, que es este Jack Ma. Perdón, este Pony Ma. Eh, Matón se llama pero hay gente y lo que he visto aquí de muchos chinos que a veces eh, cuando quieren hacer gastos un poco más grandes o transferencias más grandes lo que utilizan es el, es el Alipay que es el Chufuba que pertenece aquí a, a Alibaba entonces pues siempre incluso si vas eh, no sé manejando y a veces en las, en las eh, carreteras de cuota puedes pagar con esto que es Alipay y algunos con WeChat y tal entonces pues no sé estas dos empresas sí que están trayendo nuevos cambios y revoluciones aquí tecnológicas a China y bueno pues con esto eh, concluimos un poco la presentación de lo que les quería comentar y bueno pues nada háganme saber sus comentarios eh, avísenme qué tal les gustó qué es lo que eh, yo sé que puede haber muchas críticas a nivel del PES que es el político económico tal vez más político eh, y sobre todo, pues, bueno, siempre enfocarnos a cosas que se pueden aprender, ¿no? De, no solo aquí de China, pero de diferentes países. Entonces, pues, ah, háganme saber sus preguntas, si es que tienen por ahí algunas. Y estamos por aquí en China. Eh, pues nada, saludos a todos y que estén muy bien y nos vemos a la próxima. Chao, chao.